los extraños no pueden usar los servicios de la megaciudad. Ni saben rentabilizar los pocos recursos de los que disponen. La existencia de pocas empresas que concentran toda la oferta hace que los precios sean muy elevados. El consumo energético ha aumentado en los núcleos con alto poder adquisitivo. En el clan Gruta confían en una economista expulsada de Nova Crunia. Su nombre es Emma. Sueña con crear un modelo de producción y consumo, eficiente y responsable, en el que todos tengan cabida. ¿Le ayudamos?